Hola, qué tal? Soy Chaveloque. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos a ir con Dinamarca en el Festival de Eurovisión, la ganadora de la última encuesta que os hice a ver qué país queríais que reaccionara. Así que vamos con el país nórdico, Dinamarca desde el 1957 hasta 2022. Vamos allá. Bueno, debutaron en el 57 con una tercera posición. ¡Qué cogiditos! <risa> ¿Tiene su revista? ¿Su libro? Bueno, veo que siempre trae un accesorio. Un libro, un paraguas... Qué bonito canta. Y con este nombre tiene pinta de ser italiano o de descendencia italiana, Dario Campeotto. Primer triunfo de Dinamarca en el 63, el año que nacieron mis padres. al sonido de la orquesta. Este peinado me recuerda a una foto que tiene mi abuela de su boda. Iba un cardado así. son unas castañuelas <ríe> que español <ríe> eh, bueno cuatro marineros <ríe> No fueron penúltimos ¡Qué voz más bonita! Pero esta canción me suena. ¿Hay una versión en español? ¿Puede ser? Otro niño en Eurovisión. Pero este no tiene ni edad para estar en el Junior. dicho en otro vídeo, pero ¿qué tenían en el pelo en los 80 las personas? ¡Qué hidratación, por favor! <risa> Top 5... Los colores, bueno, otro top tres, hey, muy buena, me gusta. Bueno, este es mi año de nacimiento 26, eliminado 25 en la fase de pre-clasificación. -pre hey, ¡Me gusta! Yo creo que esto fue el primer rap, ¿no? En Eurovisión. O algo más así, estilo urbano. Bueno, último año en los 90. Y otro triunfo de Dinamarca, para mí, el mejor de toda su historia. Empezaron muy fuerte en los 2000, con este pedazo de tema que lo habremos escuchado en todo el mundo. ¿Esta versión o la versión discotequera? <risa> y si no era suficiente, al año siguiente, segundos. bueno, se acabó la buena racha, últimos en el 2002. 2004, me encantó esta canción cuando la escuché. Me gustó muchísimo este ritmo latino. No sé cómo no se clasificó esto. Aunque bueno, mejor porque era competencia directa para España. Llevamos un tema parecido en el ritmo. Bueno, esto fue muy buena también en 2005. A mí me gustó mucho este año. ¡Qué recuerdos! Muy buena voz, Itzel. Queen. En Eurovisión siempre tiene que haber un drama, así que gracias por esta canción. otra canción que me gustaba oh, my love. bueno Dinamarca es que ha habido muchos años que me ha gustado muchísimo muchas veces ha sido mi favorito y esta canción pues también me gustaba mucho Wow. Esto fue genial. De verdad, me encantó. Me gustaba mucho cómo quedaban las dos voces. Aunque ellos no tienen sintonía alguna en, en escena, las voces empastan súper bien. Cuartos y ahora quintos en 2011. Con un grupo también muy buena canción. Esto fue injusto. Me gustaba también muchísimo... estaba el grupo en sí, o sea, cómo quedaban los coros, los instrumentos, la puesta en escena. Y 2013, el último triunfo de Dinamarca con Emily de Forest y Only Teardrops, una canción muy, muy buena y clara ganadora. Bueno, en 2014 anfitriones con Basim y una canción súper divertida que me recordaba mucho a Bruno Mars. Bueno, 2015 no se clasificaron para la final. Una canción que para mí me gustaba. De, de calidad no, no es una canción que pasa desapercibido al menos para mí oh, me encantó además uno de los cantantes sale en la serie de eh, emily in paris este es que ahora mismo no recuerdo su nombre <risa> Mi canción favorita de Dinamarca. ¡Qué puesta en escena! Anya, te amo. <risa> ¡Qué voz! O sea, esto es fuera de, de, del mundo. Perfecta. O sea, fue perfecta. No sé cómo quedó así en esa posición. Esto era un top 5. Bueno, Rasmus en, en los vitingos en 2018. La apuesta en no escena muy interesante. Todo el conjunto, la verdad que me gustó mucho. Bueno, y esta canción no la daban por, por buena para clasificarse a la final. Y un honorable 12 puesto. Es que, parece que, es que estoy buscando en el inglés. Bueno, esta canción, la verdad que era muy bonita. Como diríamos aquí, muy cookie. Bueno, 2020, año en el que he cancelado el festival por la pandemia. Say yes, que no say yay. Bueno, a una posición de clasificarse el año pasado, finalmente no estuvieron en la final. Confieso que no era, no era de mis favoritas. Pero esto sí era de mis favoritas en 2022. ¡Cómo canta en directo! ¡Wow! ¡Es espectacular! O sea, no os lo llegáis a imaginar. La introducción... ¡Guau! ¡Wow! Brutal. Bueno, aparte la canción me gustaba mucho desde que salió. Y una pena que no se clasificara para la final. Bueno, hasta aquí Dinamarca, en su paso por Eurovisión, con grandísimos temas como Fly on the Winds of Love, Only Cheese Drops, Ania Nielsen con Where I Am, Wow, Te Quiero, o sea, Debo conocerte y que me cantes un trocito de esta canción, por favor, o sea, necesito verlo en directo. O sea, yo antes de morir tengo que ver a esa mujer y que me cante algo, por favor, ¿qué voz tiene Ania? Además, espero que regreses, porque es que esa posición no te la merecías. O sea, solo hay que ver la actuación de la, nacion de, de la final nacional. O sea, ¿cómo expresa? ¿Cómo, ¿Cómo hace la performance? Increíble. Bueno, pues hasta aquí Dinamarca en el Festival de Eurovisión. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis de darle like y suscribiros. Os voy a dejar la encuesta para que votéis al siguiente país que queréis que reaccione. Aparte, voy a empezar a hacer también unos vídeos recap del Junior... Ya que empieza la temporada del Junior, ya ha empezado, ya tenemos cuatro países a la espera de, de que salgan lo, los demás. Así que voy a empezar con los que ya han salido, así voy a ir cogiendo el ritmo. Perdonad también mi cara, se nota ya el, el horario de noche, parece un Apache con las ojeras. Así que bueno, lo dicho, si os ha gustado no olvidéis darle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo.